¿Cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal Y hoy vamos a estar viendo una pequeña replay que acabo de jugar con el objeto 268 A ver, la intención cuál es? Básicamente la de mostrarles eh, La... digamos, la, la brutalidad con la que pega este cazatanque de tier 10 Este... este objeto 268 y que... y, y lo preciso que es, ¿no? Digamos, por lo general el cañón no... Voy a un poquito el minimapa. El cañón no, no suele fallar. Eh, el que suele fallar soy yo, que es distinto. Que eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero más allá de eso, eh, lo que digo es, porque tal vez vos estás en la duda de si sacarlo o no sacarlo, de ir por ese tanque o jugarlo o no, o ir por esa línea. Justo, mira en la batalla estamos los dos juntitos. El 704, que es el tier 9. Y el 268, que es el tier 10. De, de esta rama, ¿verdad? Eh, la verdad es que es una rama bastante... No sé si difícil es la palabra. Creo que tenés que tomarte, como con todas las ramas en general. Tenés que tomarte el laburo y el tiempo de, eh, de aprender a jugarla. Porque... Digamos, es una rama que, a diferencia de la otra, de la 2684, que es el otro tier 10 eh, ruso cazatanques, esta es una rama que, eh, digamos, tiene mm, una mayor potencia de fuego, a diferencia del 2684, pero ¿qué pasa? El 2684 eh, lo que pasa es que tiene un blindaje de troll, a veces que eh, lo hace muy, muy duro. Eh, tal vez sin tirarle munición premium puede que no que no lo, no lo puedas penetrar entonces podemos decir que este que este 268 no tiene blindaje no tiene un blindaje potente eh, digamos tiene 180 de blindaje frontal entonces eh, eso se transforma muchas veces en un en un problema ¿por qué porque vamos más adelante de lo que deberíamos ir y eso nos puede causar un. un gran. un gran problema, ¿no? en el sentido de que, de que uno piensa de que digamos, al ser un tier 10. Eh, puede tomarse algunas eh, atribuciones, por decirlo así, y al final eh, nos terminan penetrando un tier 8 y terminás. Eh, básicamente a las a las puteadas porque bueno no te penetra un tier 8 y bueno es un garrón eh, y además pensar que los tiros 8 seguramente te van a estar tirando con oro con lo cual eh, todavía más aún nos van a poder penetrar nuestro nuestro blindaje frontal no tenemos 1950 puntos de vida eh, que son puntos de vida que la verdad que son Bastantes para ser un cazatán Que tenemos eh, la posibilidad De mandarnos alguna macana Entonces eh, en, cierta, en cierta forma nos da Un pequeño changui, ¿no? En el sentido de que te, te equivocaste Te enfrentaste al enemigo Menos indicado, te comiste un tiro de 500 De 700, contra una de 100 Te sacó 700, bueno Ten en cuenta que todavía te quedan unos 1000 ciento y pico, más o menos, unos 1100, para retroceder, reacomodarte en el mapa eh, y empezar de nuevo. Bueno, el blindaje frontal es de 187, como les estaba diciendo, yo le dije 180 para redondear pero es 187 el real frontal. Tenemos un blindaje un poco inclinado, eh, lo cual puede que llegue a rebotar algún que otro proyectil, pero en general van a entrar. Eh, después tenemos eh, 100 en el 100 de blindaje en los laterales y 50 en el trasero que obviamente no, no, no, no tenemos blindaje, básicamente. Cualquier explosiva nos va a entrar. Eh, otro de los puntos fuertes que tiene este tanque es eh, la potencia de motor. Tenemos eh, una potencia de, de 800 caballos eh, y una velocidad máxima de 48 km por hora. Bien, eh, lo que lo hace, la verdad, es que, que alcance velocidades muy, muy... O sea, que alcance esa velocidad, por lo general, la va a alcanzar, ¿entendés? O sea... Es un, es un motor potente. Tenemos un cañón que pega 750 y penetra 303 con la bala AP. Con la penetrante tradicional, por decirlo así. Y 395 con la munición HIT, que sería la munición premium. Eh, una dispersión de 0.30 si lo tenés con, con hermanos de armas y toda la, y toda la bola ahí bien, bien equipado. Eh, así que yo creo que lo mejor que podemos hacer en este momento es ir directamente a lo que es la REPLAY. Eh, así que, y ahí van a poder ver más o menos lo que puede hacer este cazatanques, como siempre les digo, es una partida eh, normal, para mí es una partida relativamente buena, se podría decir, porque a veces tengo partidas mejores, a veces tengo otro tipo de partidas peores, eh, entonces creo que de, de las que juego, por lo general, esta me salió un poquito bien, por lo general, yo con este cazatanque hago más o menos unos 3000 de daño, 2800, 3500, pero ronda por ahí. Más o menos tengan en cuenta eso, lo que hace una persona normal como yo, eh, que no soy un super único, ni mucho menos. Pero dale, vamos a darle a la, la replaya si no lo hacemos tan tan largo. Eh, vamos. El pesimismo nunca ganó ninguna batalla. Bueno, eh, estamos aquí en Westfield, en Campos del Oeste, y... Eh, Voy a tomar mi posición de cazatanques tal como corresponde que... Por lo menos yo creo que debería hacerlo. Ya que... Eh, tenemos muchos tier 10 del otro lado. Eh, y algunos cuantos niveles eh, 9. Bueno, acá ya arrancamos. Eh, nos pintan al T95. FB... Eh, y ya directamente le invocamos 709 de daño. Recargamos en unos 13 y monedita. 13.33. No sé. Saquen sus propias conclusiones. La bala va a donde tiene que ir. A diferencia, por ejemplo, del JetPanser 100. Que el 100 me pasa totalmente lo contrario. Me pasa al revés. Supuestamente es más preciso. Pero en, en el... En el... La jugabilidad no lo siento así No lo siento tan preciso, ¿entendés? Eh, bueno, acá el cranban Me inclina la torreta No hace falta ni que le tiremos hit Con los 303 de, de penetración inicial Le vamos a entrar Esto Es una cuestión también de que el cranban Se equivoca al, al torretear Y salir inclinar otra vez la torreta De frente, fíjense que no lo, no lo penetraba Salvo en la pupilita de arriba pero si no es imposible eh, Ahí pispeo el T95 Fíjense que siempre respeto El tema de lo que es eh, Tener los arbustos Frontales eh, Que no Justo me lo quitan Tener los arbustos eh, frontales que no Digamos que no sean transparentes bien Para poder eh, Tener esa regla de los 2 o 15 metros Creo que es Creo que son 15 metros, me parece, o 12, no me acuerdo. Pero bueno, es así. Hay una regla que dice que cuando los arbustos no son transparentes... Tena se me pone de costado. 7.80, le sacamos un golpe crítico. Eh... Cuando los arbustos dejan de ser transparentes... Digamos, cuando tu cañón dispara... Y más en estos cañones tan gruesos, cañones gordos... Eh... Emiten como gases, por así decirlo, ¿no? Como una onda. Bueno, entonces... Cuando el arbusto está así, que no podés ver, solamente ves el contorno al rival, lo que pasa es que se camufla el vehículo y esa onda que tu cañón eh, genera no se, no se expande. Si no, en el caso de que estemos más cerca y los arbustos sean transparentes, eh, lo que va a pasar es que cuando vos dispares, te van a detectar. Porque es como que los arbustos se corrieran por ese segundo que vos disparaste. Bueno, ahí sigo pispeando el T95 que se me fue de aquel lado... Eh, es una rendija muy finita. La verdad es que a veces ni siquiera me gasto en tirar. Ahí lo mismo con el Conqueror. Fíjense que vamos 2.918 eh, de daño. Que esto es por lo general, ya les digo. Mis partidas no salen de acá. Un tiro más, poneré Que salen unos 3.000 y pico, más o menos. pero Pero bueno... Tal vez, tal vez tiene que ver con esto de, de, de a veces ser un poco más agresivo. Yo tal vez, eh, hasta hace un tiempito muy cortito, venía siendo bastante conformista con el daño que venía haciendo. Por ejemplo, me pasaba que una partida buena hacía 2.900 de daño, como en este caso, y me quedaba atrás. Y ya está. Trataba de ayudar en la medida de lo que pueda, pero hacía esto que estoy haciendo ahora, ¿entendés? De quedarme todo el tiempo atrás. Y termina haciendo un error... Termina haciendo un error. Obviamente tampoco te vas a lanzar. Porque fíjate que todavía quedan muchos enemigos. Eh, pero yo ya acá en la cabeza estaba pensando que en, en cuanto pudiera. En el largo para adelante. De una. De una porque somos... Primero porque somos tier 10. Segundo. Bueno. Estábamos, teníamos uno más. Eh, y hay que colaborar. Tenemos toda la vida. Entonces. No sirve de nada tener toda la vida. Hacer un, un top tier. Y estar todo el tiempo campeando. Por más que tengas un cazatanque a veces. A veces es bueno de una mano. Porque, digamos, el hecho de comerse un tiro, ponele. yo me podría comer tranquilamente un tiro del Leopard. Un tiro de, de, del que sea, de los que están ahí. Incluso el T95 me podría comer un tiro de 700. Que así todo todavía me van me a quedar unos 1300 más o menos de vida. Por ahí. O sea, tengo margen. Eh, muy distinto sería que yo en vez de tener los 1950 puntos de vida. Tuviera, no sé, 1000, 1100, 1200. Que un tiro del arte, y del arte, y, y, o los dos tiros del arte, y ya me, me queman. entendés? Pero acá todavía tenemos margen de maniobra. Bueno, eh, nada, me, me, me estoy un poco estático porque todavía no sé para dónde dispara la partida. Sé que de aquel lado, del lado de línea cero, eh, hay un par, el T95. Eh, así que bueno, ahí sí ya nos vamos a poner un poquito más en marcha, en movimiento. Vamos a darle un poquito de velocity. Acá trato de esconderme de, de lo que es aquí el flanco, digamos. Bueno, ahí empiezan a pintarse lo que yo ya no veía. Y ahí, como dije antes, ya empiezo a avanzar, un poquito, ¿ves? Bueno, y nos vamos poniendo ya. Pasamos de... Fíjense la, velo la velocidad, lo que les decía. 49 kilómetros por hora íbamos a hacer acá vamos 43, 45, 46 bueno ahí me como el coso por mirar, por, por pispear, digamos, pero fíjense que ya de vuelta estamos en 37, 38, 40 km por hora o sea, al toque con la potencia, somos como si fuéramos un tanque medio o sea, tenemos la movilidad realmente de un tanque medio y eso está muy bueno en el sentido de que todo el tiempo podés reposicionarte eh, podés pasar como dije recién, de estar en una posición totalmente atrasada y disparando de lejos, a estar ya en primera línea Tratando de spotear a los compañeros El T95 tiene menos vida Entonces trato de, de, de ocupar el rol de, de, digamos, de Spotter, entre comillas no, no, digamos, no tengo torreta como para poder Pero, ¿ves? Acá Ahí estoy, spoteando al 277 De una Corremos la retícula, esperamos que pase Cerramos retícula tranquilos ¡Pum! El tiro va donde tiene que ir Eh... ¿Por qué cargo hit? Me preguntarán ustedes. Bueno, porque quiero asegurar los tiros. Quiero que entren los tiros. No quiero rebotes raros. Rebotes. Eh, en la mira. Rebotes así sorpresas raras. que pues, ¿Cómo puede ser? O sea, Bueno, eso. Bueno, acá tratamos de cerrar retículas. Lo tenemos a mucha distancia. Y cuando ya quiero disparar, eh, no llego. En realidad me bloqueó el tiro. Bueno, acá tenemos el 277 que habíamos espoteado. Ya no queda mucho la partida. Queda la bachat. El 268 y el 277. Dudamos ahí con el 705. En realidad ahí me como la piedra porque yo me iba a lanzar de una. No quiero... Esto es otra cuestión. No se pongan atrás pegados. Pegados y molestando. Porque el... justamente lo que hizo el 705-A es justamente eso. Pipear un poquito. Ver. Se vuelve para atrás. Yo lo dejo mani maniobrar, ¿ves? O sea, no me le pego. Obviamente soy un poquito más lento que él, pero... Acá en la subida me cuesta un poco. No es que soy más lento, que tengo justo una... Entonces, yo le pido eh, ayuda Como diciendo, yo me como el tiro, ¿entendés? O sea, no pasa nada Auto apuntado Estamos cargando hit Donde vaya la bala 750 de daño Lamentablemente El 2684 Mata a nuestro compa Al 705A Pero bueno, traté de hacer lo posible Para que no sucediera Eh... Por eso asumí el rol de de, de, de de ir al frente yo para comerme el tiro. Incluso, ya te digo, me podía comer el tiro del 277 y del 700. Eh, y del 2684, perdón. Me podía comer cualquiera de los dos tiros, o incluso los dos juntos, eh, que para tratar de salvarle la vida al, al compa ahí, al 705A, pero bueno, no se pudo. Bueno, ya no queda mucho más, chicos. Eh, la bachat, la 155, que está por ahí, se escapa y bueno, ya está. No, no queda más. Eh, así que, bueno, amiguitos. Yo la verdad que traté de mostrarles básicamente desde, desde mi lugar lo que se podía hacer con este cazatanque, con este cazacarros. Eh, bueno, espero que les haya servido. Si les gustan los cazatanques que pegan duro, que pegan fuerte, que penetran, que tiene un camuflaje relativamente bueno y que tiene buena movilidad, pero no son tan duros. Eh, yo creo que este sería el cazatanque ideal. Ahora, una comparativa y una una disyuntiva que se puede llegar a plantear en el camino es la siguiente: 268, Shot Panzer e 100, 2684. A ver, yo tengo por ejemplo el Shot Panzer e 100, no tengo, y tengo el, el 268 porque me gustan los cazas. Eh, que, pegan, que pegan duro. Si me hace elegir. Entre el Jadpanzer 100 por ejemplo. ¿no? Yo digo. Para, no, no es la comparación más ideal. Porque el Jadpanzer 100 se compararía más. Que ponele. Con el 2684 en este caso. Porque son los dos más blindados. Si bien el 2684 pega menos. Un poquito menos. Pero eh, digamos por, por blindaje los compararía. Pero bueno en este caso. Los dos que tengo son el 268. Y el Jadpanzer 100. Si vos me das a elegir entre cualquiera de los dos, yo después de haber jugado varias partidas con este y varias partidas con el otro, yo te digo, anda por el 268. ¿Por qué? Bueno, tenemos más movilidad, tenemos más camuflaje, podemos pegar sin ser detectados, tenemos más penetración con bala AP, con la primera tenemos más penetración, si bien el Japan Series 100 con hit tiene 420, que es una guasada, 420, pero eh, con este, ojo que este no se queda tan atrás tampoco, ¿no? 3.95 o sea, Olvídate, es una locura. Eh, con 3.95 es más que suficiente. Olvídate, así que por eso. El Japan Celecine está muy limitado. Es un, es un cañón muy, muy, muy, muy estático. Que dependés por lo general de, de, de, de tu equipo. Eh, te van a tirar todas las artis, Apenas te vea, te van a tirar eh, todas las artillerías. Acá ya me hubiesen machacado y además. No te podés escapar. Porque no tenés movilidad para irte. En cuanto estás espoteado en donde sea. Chau. Fuiste. Sea artillería. Estás muertísimo. Eh, en cambio este tenés la posibilidad de. Nos vimos. Te agarras y te las picás. Te vas a otro lado. Te vas a otro, otro punto del mapa. Te camuflas Te escondés. ¿Tenés velocidad para hacerlo? Sí. ¿Tenés pegada? Sí. ¿Tenés mayor velocidad de rotación? O sea. Es todo mejor. La única gran cuestión que tiene el Shadpanzer 100. Es que te pega 1.200 un tiro. 1.100. Bueno, este te pegará. ¿Cuánto pegamos acá? 7.50, 7.80, 7.58, 6.71 y 7.09. Bueno. Eh, pero el Sharpanzer 100 recarga en unos 19 segundos, 20 segundos más o menos. O 21 por ahí anda. Bueno, acá recargamos en 13 segundos, mano. En 13 segundos, punto 3. Para redondear 13, estás pegando unos 700 y piquito, y piquito de daño. Es una bestia. Bueno, amigos, no les robo más tiempo. Ojalá que les haya servido el videito. Recuerden que mañana, sábado 7 eh, de septiembre, estoy sorteando el BK7501K el premio de Tier 8. Entre todos los que dejaron los mensajes en el video de, eh, anterior, ¿no? En el anterior que dejé, hace dos videitos atrás. Eh, así que, bueno, y hoy viernes seguramente estaremos haciendo algo en Twitch por la noche. Seguramente... Alrededor de las 21 horas, como siempre estamos haciendo, 21, 21, 30 más o menos, por ahí andamos. Eh, en mi canal de Twitch, que lo voy a estar dejando en los comentarios. Muchas gracias. Si te gustó el video, deja like, compartí, suscríbete. Suscríbete en Twitch. Suscríbete en Twitch, mejor dicho. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao.